Hola, bienvenido a la Universidad de Pamplona, sabemos lo importante que es para ti esta nueva etapa y es por eso que estamos dispuestos a acompañarte y resolver tus dudas para que tomes la mejor decisión. ¿Quieres ser parte de la familia Unipamplona? ¿Pero aún no sabes cómo consultar la oferta académica de programas que tenemos especialmente preparados para ti? Aquí te indicamos cómo hacerlo. Lo primero que debes hacer es ingresar al portal web de nuestra universidad www.unipamplona.edu.co Una vez allí, dirígete a la pestaña de aspirantes en la parte superior y luego en oferta académica. Allí seleccionas la modalidad en la que te gustaría estudiar, pregrado presencial, pregrado a distancia, posgrado o nuestro proyecto Universidad al Barrio. Supongamos que quieres estudiar un programa de pregrado presencial en nuestra universidad. ¡Sencillo! Lo único que debes hacer es dar clic sobre la opción de pregrado presencial y luego consultar nuestra oferta académica por facultades. Hagamos un ejemplo. Supongamos que quieres estudiar Medicina, pero no sabes mucho de ella. Es fácil, lo único que debes hacer es dar clic sobre ampliar información y ya estás en el portal web de ese programa. Allí conocerás la misión y visión del programa, el pensum académico con las materias que verás por semestre, sabrás quiénes serán tus docentes, conocerás las noticias de interés y mucho más. ¿Verdad que es muy sencillo? Bueno, pues lo mismo sucede con los otros programas de nuestra institución. Recuerde estos pasos y comparte esta información para que otros puedan conocer la oferta académica de nuestra Universidad de Pamplona.